Vámonos al tema inmediatamente. Comerciantes de San Francisco de Macorís llaman a la población a trabajar pese al llamado a huelga del próximo lunes, día 24. Diversas organizaciones comerciales de la provincia de Duarte anunciaron que abrirán sus puertas y que elaborarán, como siempre lo han hecho, el próximo lunes 24 de abril en esta localidad, a pesar del movimiento huelgario convocado para ese día por el colectivo de organizaciones populares de esta ciudad. Según el comunicado, las fuerzas vivas y productivas del municipio tienen una voluntad clara, firme, contundente e inquebrantable para brindar los servicios que demanda la población el próximo lunes en momentos en que el mundo atraviesa una gran crisis Económica. Aclararon que respetan el derecho a huelga como lo establece la Constitución de la República, pero que a su vez establecen que nadie puede obligar o impedirle hacer lo que la ley no prohíbe, eh, como el libre tránsito. El comunicado fue firmado por los presidentes de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, las asociaciones de comerciantes del mercado municipal, dueños de farmacias, supermercados, joyeros, detallistas, desabolladores industriales de muebles y colchones, motorespuestos, ferreteros y camioneros. Ahí están las imágenes, esa es... La información, vamos a ver la pregunta, la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de los comerciantes de la provincia de Duarte de abrir sus puertas y trabajar durante el día de huelga convocado por el colectivo de organizaciones populares? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Repito la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la decisión de los comerciantes de la provincia Duarte de abrir sus puertas y trabajar durante el día de huelga convocado por el colectivo de organizaciones populares? Ahí está. Esa es la pregunta. Vamos inmediatamente a las intervenciones del tema presentado hace unos segundos. Francis, buenos días. Eh, buenos días, amado. Buenos días. Ya. Yayan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez. Bien, ¿cómo no? Yayan, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Francis, buenos días a todo el equipo de producción y a la gente que como siempre nos ve a través de Telenor Canal 10 y a través de las redes sociales. Aquí estamos. Bien, ¿cómo no? Francis, adelante. Fíjate, debo ser coherente. He mencionado en ocasiones que la única oportunidad de salir de este contexto en el que San Francisco de Macorís se mantiene, y estuve analizando, amado yerjan y amables televidentes, ¿qué otro lugar del país se erigen o se hacen llamar defensores de los intereses del pueblo constantemente en el país? ¿Hay otro referente en los últimos años? No, claro, que yo sepa... Pero, ¿cómo, ¿A qué te refieres? a movimientos activos que constantemente tienen agendas de paralización de la ciudad y en reclamo de las mismas cosas, ah, no. en el país, en el país, que alguien me dé un referente. Entonces, ese es un punto a favor de la paz, de la tranquilidad y de que el gobierno, no obstante, estar nosotros en, en acuerdo con, con, el, con esta decisión del comercio de las clases de la dirigencia viva de, del pueblo, tiene que, que bajarle algo a lo siguiente, a la pereza y a la falta de reconocer las cosas que están pendientes, que no frenen, porque esto es para todos. Ahora, en el entendido de que estas esta organizaciones se reúnan con autoridades y manden este mensaje a los convocantes, que fueron los convocantes anteriores, estos mismos. ¿Lo recuerdan? No el Falpo, sino los convocantes antes del Falpo. Luego vino el Falpo, ahora vienen ellos de nuevo. Esa es la oportunidad que deben darse los comerciantes para tomar la antorcha de una forma organizada, integrada, y planifiquemos todos en orden de prioridad, las cosas que son viables para lo que es el ayuntamiento, lo que es viable para obras pública nacional y lo que es viable para el Estado Nacional. Y ahí plantearle como agenda y ponerle fechas y también hacer paros, si son necesarios, organizados, sin la violencia, sin los encapuchados y sin más nada, que todos estaremos del mismo lado. Bien. Gracias, Francis. Yerian, adelante. Miren, me sumo en su totalidad al <coughs> comentario del compañero Francis, porque ciertamente eh, los comerciantes, independientemente de que yo creo que y es bueno explicar eso, los grupos de presión deben existir siempre en, en las democracias, porque los grupos de presión precisamente buscan el bien colectivo, y entonces piden obras que <coughs> Ni yo, ni usted que me está viendo sale a la calle a pedirla. Entonces, esa es la función de los grupos de presión. Pedir, ¿verdad?, eh, obras eh, en bienestar colectivo. Yo creo que han debido eh, ponerse de acuerdo, tanto la gente del Falpo con lo, como la gente del movimiento, y hacer una sola lucha y que sea de manera organizada. Eh, unificada. Pero, respecto de los comerciantes, eh, me sumo al, al comentario del compañero Francis. Ustedes, primero la forma como que no es la correcta, porque estamos hablando de que están haciendo un llamado a nivel eh, regional, es eh, a nivel de Cibao, y ustedes aparecen ahora eh, medio como que desafiando. Eso es peligroso. Eso es, eso es, aunque está dentro de sus derechos, pero peligroso. Y se supone que ustedes son los profesionales que deberían ser más cautelosos, ¿verdad? Que, que los de llamado a, a, a paro. Pero lo que plantea Francis Rodríguez es correcto ustedes deberían llevar la voz cantante en este pueblo. Serían ustedes los que deberían estar exigiéndole constantemente al gobierno el cumplimiento de obras y que cuando sea necesario sean ustedes los que llamen a paro. Miren, en San Francisco el martes tal, no se va a trabajar, pero sin violencia. Porque eso es lo único, es la, la, la violencia lo que, lo que le pone el manto negro a las huelgas. Y que firme el FALPO y que firme el Colectivo. Exactamente, pero ¿qué pasa? Y hay que ser aquí honesto me, me van a excusar los comerciantes que son amigos de uno. Pero a veces los comerciantes solamente se pensando en sus intereses particulares. Y hay que verlos a ellos también, ¿verdad? Exigiendo en la baja de los precios de las comidas, señores. Hay que ir a los supermercados para que ustedes vean. Bueno, la gente sabe. Entonces, yo no veo. La calidad a, de vida de nosotros ha bajado. ha bajado. Por ejemplo, si tú antes compraba eh, dos libras de queso no, no. de calidad, ahora estás comprando la mitad. Entonces, los comerciantes son los llamados a, a, ¿verdad? a enfrentar eh, eh, esas alzas. Sin embargo, no lo hacen. ¿por qué? Porque ellos lo que hacen es que te endosan ese precio a ti. Y punto. Al fin y al cabo, tú vas a tener que comprar un poquito menos, de menos calidad. Pero al fin y al cabo, vas a tener que, que ir a comprarle directamente a ellos. Entonces, el llamado a que se pongan de acuerdo y que el, el comercio lleve la voz cantante de este pueblo. ¿no? Si ustedes lo que entienden es... Que esas personas que están llamando a huelga no tienen la calidad para representar, entonces se representen ustedes ustedes, que son verdad lo que deberían estar llevando la voz cantante aquí en San Francisco y en todas las regiones. ¿Cómo no? Eh, buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos, buenos días, días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Sirian, y a toda la gente que se Adelante con el tema. Pienso que cada quien juega su rol en una sociedad. Eh, cada quien tiene derecho a establecer lo que piensa. También es cierto que hay un compromiso social, definitivamente, y que quizás ha quedado un poco de lado en el caso de San Francisco de Macorís, que es lo que interpreto que ustedes refieren. Ese compromiso que se debe de asumir en búsqueda de, de mejores cosas para el lugar en donde te desarrollas, donde hace de vida productiva, donde te has eh, podido crecer a nivel, económico, a nivel económico, bien por ese lado. Pienso que el problema no son las manifestaciones que se podrían hacer en búsqueda de obtener los que los grupos populares entre, eh, en representación del pueblo, entre comillas, les piden al gobierno. No son las manifestaciones como tal, es la manera en cómo lo hacen y el problema está ahí. Es la bendita forma en cómo lo hacen. Hay un punto en que tú llegas al cansancio, hay un punto en el que tú te hartas. Señores, no es posible y por eso tal vez es la manera un tanto desafiante que si bien es cierto puede ser peligrosa y hacer que estos grupos se airen y hagan ya el domingo en la noche estén quemando a San Francisco para decirle no nosotros somos lo que sabemos y no lo vamos y, y, y, no, y aquí no se va a abrir el lunes porque va a ser un fracaso. Eso es lo que identifica Pero fuera que parte de eso fuera parte otro. de eso si bien es cierto que son los profesionales los ecuánimes y todo lo demás hay un punto que tú te hartas. Hay un punto en que tú dices, no, pero yo no puedo seguir eh, sube, sublevado a esta gente que cada vez que le pica una paja van a cerrar a San Francisco de Macorís. Señores, estamos hartos. Estamos hartos de que cada vez que o al FALPO, al colectivo y al otro grupo que se piensa por ahí formar, que se reúnen, como decía alguien ayer, en una, en una aula de la UAS o en Vistelvalle Valle por allá, decir, ah, no. Tal día no va a haber, no va a haber trabajo en San Francisco. Óyeme, tú te cansas. Y esto aquí debe de terminar. Este relajo debe de terminar en San Francisco de Macorís. Y pienso yo que debe de ser el punto de partida esto que se hizo ayer: buscando siempre el diálogo. Porque a ellos se le hizo una propuesta. Vamos todos a manifestarnos de manera pacífica, vamos a hacerlo. No, no es que a, los, a, los, a este grupo se le está diciendo que no, que no se manifiesten ni que se queden callados en esas demandas que ellos buscan. Amado, mándale al chat, a la tablet, por favor, la imagen que enviaste de las, de las solicitudes que ellos están haciendo. O sea, son solicitudes y demandas que a nivel nacional y otras del mundo también, porque estamos hablando del cambio climático, que nosotros como país y como ciudadanos tenemos una responsabilidad. Pero la cantidad de cosas que ellos piden es totalmente fuera de la mano del pueblo de San Francisco de Macorís. Esa, esa protesta ustedes la deben de llevar a Santo Domingo. La única punto de esa, de esa demanda es el tema de, que de las comunidades que no le han cumplido. Es la única que veo por ahí. Pero todas son demandas a nivel nacional, es al Palacio. Mi queridos, ustedes debe, debe, deben de ir a manifestarse, pero claro, pero, pero es que es regional. La, es la no, es en, es en San Francisco. Es, es bueno aclarar la, eso. La, eh, mándala que es a nivel la regional. La Santiago, bien. Abran ah, el chat Abran el bien. Exactamente. Entonces Miren, cierro diciendo, cierro diciendo es decir amado, que el capítulo de aquí está haciendo su labor. Me sumo al suyo. llamado de los comerciantes de decirle no al llamado a par. ¿Usted quiere manifestarse? Hágalo de manera pacífica. En San Francisco de Macorís hay que terminar con este relajo, señores, de que cada vez que al colectivo, al falpo o al que quiera decir que aquí no se va a trabajar, no se trabaje, porque ninguno de ellos tiene los compromisos que tienen los, los empresarios o los que tienen sus pequeños negocios de pagar nómina, de pagar TCS, de pagar préstamos. Por Dios. Bien, mire, en principio en, eh, parece ser que la, yo hice un comentario aquí en ese mismo sentido de que, el comercio debía de asumir el liderazgo, hace unos días. Fratería. Luego lo subieron a la página de Telenor. Pero bueno, el asunto está en que definitivamente aquí no hay ni veo en el comunicado eh, esa actitud que dice Yerian, que es de desafío. Es una posición de un sector y esa posición de ser, es la misma posición del sector, si, si, el, si el comunicado encierra violencia, ¿más violencia encierra todavía el llamado a huelga? O sea, son dos sectores que están en este momento echando un pulso. Cada quien juega su rol. Exacto. Están echando un pulso. Un pulso que al final es muy probable que gane el comercio porque la gente se puede colocar detrás de la posición de los comerciantes que aparentemente, aparentemente digo, ha sido total. Ahora bien. ¿Está el comercio en condiciones de realizar actividades del tipo como se le atribuye que debían de, de realizar? Lo que pasa señores, el capital no tiene patria. El capi, la patria del capital es donde haga más capital. Es decir, si uno de esos grandes comerciantes de acá, de San Francisco de Macorís que ustedes eh, conocen o que conocemos, su negocio no funciona en esta ciudad o tiene alguna dificultad, lo va, se lo va a llevar a otro pueblo y nos vamos a quedar nosotros sin ese negocio. Como no hemos quedado sin muchísimos otros productos de la actitud levantisca y peliona de San Francisco de Macorís que históricamente ha vendido a la nación. Lo que quiere decir que el capital no tiene padres, ni el rol de ellos pedir. Nosotros sí tenemos que hacerlo ahora. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos? Grupos de presión con sentido común. Es que no tiene sentido común que saliendo de una huelga le solicitemos... Pon la imagen, por favor. Le, Le solicitemos al, al gobierno nacional que diga que la rebaja de la comida, medicina, gasolina, gas y electricidad, esos son temas macros, señores, que hay que trabajarlo de, de, en términos macros también. Aumento general de salario, política de generación de empleo, no a la privatización del agua, servicio permanente y de calidad contra la agresión y depredación a los árboles, ríos y al medio ambiente, crímenes, eh, eh, chimeneas de Falcon Bridge con filtro o que la paguen, oiga eso. Eh, Loma Miranda, Parque Nacional, por un nuevo sistema de seguridad social, seguro de salud para todos y todas la población y que cubra todo. Oiga eso. Que eh, vaina más energía. Sí, sí, sí. El cumplimiento de los acuerdos con las comunidades en lucha. Este eso sí. Es el sí, único, ese el que sí. yo decía. Eliminación. Pero, okay, pero una pregunta. Pero, pero oye, esto, es Pero, alto pero espérate, no pero espérate. Alto. No, está bien. Es que eso, el, es, indep es, que eso es, alto, es independiente. No oye, es que eso es independiente de lo que yo estoy planteando. Exacto. Pues yo no escuchaba a ningún comerciante. Eliminación de la ARS, AFP, las APP y los fideicomisos por la garantía y respeto de los derechos de la mujer. Señor, eso es demasiado genérico. Pidan cosas que cada comunidad se sienta identificado. Todo el país se puede sentir Oye, identificado con vos, esto. Pero toma. son temas macro que hay necesariamente que, que tener un consenso mucho más grande para poder enfrentarlo. Y hay cosas que incluso ni siquiera dependen de estamentos gubernamentales aquí. Entonces, no eso no quita que, que los precios estén caros. Que son de ley, eh, seguridad social, etc. Son de oye, de oye, oye, oye, oye, Óyeme, eso no quita que las cosas estén están, carísimas. Están Carajo, sí, la están, pero, pero, en medio Sor, de. Escúchame, ¿por qué Soriano no se ha no expresado en contra de los precios? ¿Quién? Eh, Soriano, por porque ejemplo. Porque ese no es su rol, ese no es su papel. Él es comerciante y él, y él dicho, y él dirige, que alto, pero va él a hacer? dirige no una, huelga, una, in una institución y lo que él debe hacer es procurar el bienestar por su institución. Para él el pueblo no sí. es. Superia, no es una, un, un norte de su labor, de su impronta, de su trabajo. Hay que entender que cada quien tiene un espacio en la sociedad. Y, y Gracias. Gracias. La... Gracias, no me pregunta. Precisamente. No, pero, que, pero en, ese, en eso todo. estamos claros. En, no, en, claro. en ese contexto. Claro, en ese contexto. Yo lo que no soy es un populista que anda por ahí. Mira, di, pero esa es la es, realidad. En, en ese contexto, creo que es, Digo, la, hombre, que es la oportunidad que es su que el, gremio, oportunidad, que el gremio haga referencia a lo que han sido la, la la inmensidad de los precios que se han colocado Mira, en estos momentos. Que... Y te voy a decir algo. Yo le decía a unos amigos ayer, comerciantes, con, con el tema de la ruta de la seda, que es lo que se está viendo en República Dominicana. cómo cómo, cómo, cómo? La ruta de la seda no es más que la colocación en, China, en mercado del producto chino Ajá. a nivel mundial. Sí. Y que América Latina está sufriendo una transformación y está sufriendo entonces los embates de una competencia aquí de nuestros ferreteros y tiendas con los nuevos grupos chinos que están llegando que, aquí. qué bueno que están aquí. Claro. Pero fíjate una cosa. Claro, China. Claro. Y qué bueno que pero fíjate, Chen. pero fíjate otra cosa. La gente o, no aguanta los óyeme, precios. Oye, Meto. ¿Qué está pasando? Oye. Que no lo estamos identificando. Yo recuerdo cuando estábamos en el supermercado El Palacio que hicimos importaciones Eso es historia. y nunca, nunca se pagó flete desde China a menos de, mil, de 2.700 dólares. ¿Tú sabes cuánto está llegando el flete desde China ahora, después de la pandemia? Lo que nunca. 1.700 y 1.600 dólares. Está bien. Como que viene de Miami. Eso quiere decir que China está incentivando ...al transporte Señor, de su mercancía a nivel mundial. Usted pero tiene mira, que entender mira, una mira cosa... O sea, ...el mundo está cambiando... ...no es verdad que los precios oye, pueden oye, estar... Oye, es ...el mundo, el mundo está cambiando... ...nosotros tenemos también... Oye, no, y, ...y los bancos no frenan... ...óyeme, óyeme, óyeme nosotros, no no es, eh, oigan, oigan, claro. nosotros no podemos... ...pero que el lunes es un día laboral... oiga, ...nosotros no podemos... ...tener tapujos... ...para abrirle las puertas a todo comerciante que quiera venir a competir en buena lista no, lo que quiero República decir Dominicana. es que no deben estar no, tan tú, altos los precios pero, tú sabes por mira, qué porque ya tú, no hay especulación, pero, oye no hay pandemia pues, precisamente, todo pues, la existencia estar, de negocios está, está resegado. Chinos, que te venden productos no sé de diversa calidad nosotros. oye Francis el, la existencia de negocios chinos que te venden productos de diversa calidad ¿Dinamiza? a precios asequibles sí. Sí. no es mala, claro que o no. Es mala. Yo no lo estoy criticando, no, lo que estoy haciendo la es el el para... con la mira Lo que yo estoy haciendo es el paralelo de que ya diciendo, el comercio tiene que dar una muestra de que aquí no es verdad que hay escasez, que hay costo no, no, no, de, combustible, de no, no, combustible, costo de nada. Aquí no puede estar mira tan alto es que pasa, el precio. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no hace el Monitú ni yo? Es salir a exigirle al gobierno de manera frontal que cumpla con lo que tiene que cumplir. Por ejemplo, el gobierno dijo que si el, si el petróleo bajaba por debajo del 85, iba a bajar el combustible. No lo ha hecho. ¿Y tú crees si en el tú gobierno? tú revisas. coño, pero entonces está mentira. Estamos dando un a, a, a Luis Abinader. Y no, pero, en eso no ha señores, engañado miren, a todos. Todavía en está uno creyendo va a el gobierno. Yo no estoy de acuerdo con la violencia de la huelga. Pero tampoco estoy de acuerdo con que los comerciantes que básicamente se benefician del pueblo no apoyen al pueblo y que llamen a, a, a, a, sus, a sus empleados a ir a trabajar un día que posiblemente se esté violento. Es que se está buscando romper sí, con este, con sí, esta, con este, bien, con, con este comportamiento que tiene San Francisco de Macorís. Recúsame, y qué seguridad le da... Esos comerciantes, sus empleados, que son los que van a... a entonces, ¿qué se la hace comida? para eso? Yo, no creo, se la yo no creo que ningún comerciante Perdón, Francis, puede Francis, comprometerse a darle seguridad. Dar un segundo, oh, danos, un segundo. danos un segundo, Francis. Entonces, ¿qué vamos a hacer en San Francisco de Mascorís ah. para romper con este círculo del falpo y del colectivo que, que cada vez que le pica una paja, digan que en comer, este pueblo no se va a hacer bajar? Comer.